Gracias al proyecto de acondicionamiento de calles en sectores llevado a cabo por el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, varias vías de Vizalvalle Valle fueron mejoradas Bueno, fue acondicionada la calle San Rafael la calle El Sol de Salvador Tenitén eh, Vijado afuera, Vijado adentro eh, la calle Unidad y Amor también, entre otras calles que se me Escapan en este momento. Producto al impasse entre el Cabildo y residentes en Naranjo Dulce, quienes se oponen a la extracción del material que se utilizaba para el arreglo de las calles, lo que ha generado la detención de los trabajos, el dirigente comunitario solicitan ser retomados. Mira, eh, nos faltan calles en el sector Manhattan, Mamá Tingó, Salvador Tenitén, eh, Vista Nueva. ...Gregorio Luperón, Segunda Etapa... ...en todas en de todos los sectores que componen a Vista el Valle... ...ya que estaban incluidos para arreglarse unas cuantas calles... ...en todos los sectores... ...pero la situación ahora es penosa... ...ya que estamos a espera... ...de que se solucione el problema que existe... ...en, en la mina... ...ya que necesitamos... ...ese material para acondicionar todas estas calles que te han mencionado...